Rimos entre media maratón y maratón. ¿Qué diferencias hay? Bueno, básicamente tenéis que diferenciar la distancia. Vale, hasta ahí bien. 21 a 42. Muy bien. Bueno, pues para que sepáis, todos los entrenadores de asfalto, profesionales, todos trabajan más o menos, más o menos... Yo no estoy en su cabeza, ¿no? En sus planes de entreno. Pero eh, todo lo que yo he visto y lo que yo tengo diseñado para mis corredores también, que algunos hacen asfalto, muy pocos, pero algunos hacen asfalto, la mayoría son de trail, le gusta más el trail, como a mí, eh, la diferencia son siempre 10 segundos. Es decir, tú de 21 a 42, la diferencia de correr 21 a correr 42, son 10 segundos por kilómetro. ¿Vale? Es decir, tú, yo qué sé, te haces la media maratón a... Ah, eh, los 21 kilómetros, a 5 el kilómetro por decir algo, ¿vale? tu maratón lo harías a 5-10 el kilómetro ¿vale? no os calentéis mal la cabeza con eso eso está súper estudiado no es que me lo invente yo, está súper estudiado, ¿vale? y son unos 8 minutos de diferencia aproximadamente unos 8 minutos la gente suele redondear a 10 minutos para no equivocarse y tal suele redondear y decir, mira si yo hago la media maratón, en, me lo invento en una hora 45, una hora 45 la media maratón, por decir algo, o, o una hora 30, lo que, cada uno lo que corra, eh, tu eh, maratón va a estar 10 minutos por encima. Pon un ejemplo, corre la media maratón en una hora 30. Cuando tú compitas la maratón, te saldrá, según tu cuerpo, si tu cuerpo es capaz de hacer media maratón en una hora y media, tu Cuerpo es capaz de hacer una maratón entrenando correctamente en una hora y 40. Vale, una hora 40. Si queréis afinar más, una hora 38. Si lo queréis afinar un poco más, más o menos sería eso. Eso es lo esperable. En principio, no es esperable mejorar. Pues tendría que ser una persona que estuviera bastante descompensada y que trabajara mucho el volumen, mucho el volumen, muchas horas de entreno y no trabajara nada, nada, nada de entrenos de velocidad, que entrenara siempre muy lento, ¿me entiendes? A lo mejor una persona un poco pesada, entonces sí que podría estar un poco como descompensada respecto a estos datos y sí podría ser que la persona pues... Eh, ya te digo, te sacaran, me lo voy a inventar, pero si está pesada, no la va a sacar una hora y media. Vamos a poner que saca en dos horas la media maratón, ¿vale? Y a lo mejor la maratón, en comparación... Eh, espera, que me, me, se me ha ido... he cambiado una cosa de la hora. Si la, la media maratón, antes lo he dicho mal, vale. si la media maratón la hace en dos horas, la maratón la haría en cuatro horas... 10, eh, que antes he dicho de 1 hora 30 se pasa la maratona, 1 hora 40, no vale, serían 1 eh, hora 30, lo doblas, le pones 10 minutos, ¿vale? O sea, sería una hora y media, serían 3 horas 10, ¿vale? ¿vale? O sea, sería así: eh, media, una hora y media, 3 horas 10, 3 horas 8 sería el tiempo. ...conseguible para una persona que hace una hora y media en media maratón, ¿vale? Que solo he sumado los 10 minutos y no he sumado la hora, no he doblado las horas. Vale, eh, bueno, pues es una persona que estuviera un poco descompensada, que sea muy lenta, que tenga peso... ¿Qué ocurre? Que como su velocidad es baja, pues la media maratón le sale lenta, ¿no? Pero en comparación le sale lenta pues por el peso, ¿me entiendes? Porque no entra en la velocidad y tal. Entonces a lo mejor le salen dos y cuando va a hacer una maratón no le salen cuatro las diez, sino a lo mejor le salen cuatro horas muy poco más, ¿sabes? No llega a las 4.10, compensa un poquito de que ya la, la media maratón le salía, digamos, un poco lenta por peso, no por... ¿Vale? Pero bueno, también es difícil que lo mejore. Pero vamos a poner que si la persona hiciera mucho, mucho, mucho volumen y no le penalizara la distancia, solo la velocidad, pues sí que a lo mejor te podría hacer, ya digo, dos horas en media y cuatro horas 5 en maratón. Sí. Podría ser, en vez de las 4.10, ¿vale? Y luego, al contrario, si una persona te hace la media en dos horas, ¿vale? Y no entrena tiradas largas y está descompensada al revés que está este caso que os diría yo al revés. Eh, os digo antes, eh, imagínate que la persona está eh, solo entrenando tiradas de 15 kilómetros, solo 10-15 kilómetros, 10-15 kilómetros, te hace la media maratón, imagínate, dos horas. Cuando se va a la maratón le penaliza muchísimo porque le entran en calambres, no tiene manejo de energía, no corre nunca, digamos... Eh, pues comiendo, digamos, metiendo cosas, porque total, para entrenar 10 o 15 kilómetros no hace falta saber ni comer ni beber prácticamente, lo haces directo casi sin nada, ¿no? O una riñonera con agua, una ri... o un gel o algo así. Entonces sí que eh, esa persona penalizaría más y cuando hiciera la maratón, en vez de hacerla en 4 horas 10, como no tiene tirada larga, no tiene volumen en piernas, el entrenamiento, sobre todo por calambres, el principal problema serían eh, calambres, y el pérdida de energía al pasar el muro, que serían entre el 28 y el 33. Ahí es donde tendría, digamos, unos problemas un poco gordos esa persona por no haber entrenado nunca tiradas de más de 15 kilómetros, por ejemplo. Nunca, nunca, nunca, ¿vale? Eh, pues eso, entonces si esa persona tendría problemas, y entonces a lo mejor la maratón, eh, en vez de doblártela y 10 minutos más, te la dobla y mete 30 minutos más. A lo mejor te haría. 4 horas y media, en lugar de lo estipulado, lo razonable lo teórico, que serían pues las 4 horas 10, ¿no? si sacan la media en 2 en horas ¿vale? y luego, pues eso en minutos el kilómetro eh, pues eso, son 10 segundos ¿vale? o sea, tú hice mi media maratón me la hice a a 4.50 ¿vale? me salió la media maratón pues si tú estás entrenando igual que cuando entrenaste para esa media maratón con el volumen suficiente, digamos, las cosas bien hechas en un, peso, en un peso parecido a como hiciste esa media maratón y todo pues lo esperable es que tú saques la, la maratón 10 segundos más lenta por kilómetro ¿vale? que esos 10 segundos al final suman 8 minutos aquí no hay ningún truco, al final está todo calculado ¿vale? entonces sería eso, tú sumarías unos 8 minutos más al cabo de ido sería doblo y además 8 minutos extra porque son más kilómetros y la pierna y el cuerpo físicamente no eres capaz de ir a la misma velocidad pues durante 2 horas que durante 4 horas y ya está venga vamos con los entrenos que es lo que también queréis pero esto quería quedar quedara claro a ver cuánto hay que enlentecer la tirada larga respecto al ritmo de trabajo en la media maratón o en la maratón bueno, un 10%. Y dice, ah, vale, guay, ya está, ya me lo sé, el 10%, no. El 10% aproximadamente son unos 30 segundos, 35 segundos, por ahí andamos, ¿vale? Por kilómetro. Es decir, si tú eh, vamos a decir 5 minutos, ¿vale? Tú le, le aplicas un 10%, que no se puede calcular directo, hay que pasarlo a decimal, eh, ¿vale? Hay que pasar los minutos y segundos a eso, hay que pasarlo a decimal subirle, aplicarle al número que te salga a miles ¿no? de segundos a lo que te salga le tienes que poner el 10% más el 10% yo qué sé me lo voy a inventar eh, a ver, 5 el kilómetro son 5 por 60 serían 300, ¿no? ahora voy así un poco de corriendo y no, ¿vale? pero imagino que son 300 segundos, ¿no? Eh, por kilómetro, pues tú le aplicarías eh, un 10% y serían 30 segundos más, ¿vale? Por lo tanto, en vez de hacer el entreno, o sea, si tú, a ver cómo lo digo, si cuando tú compites o quieres competir, quieres sacar ese ritmo en una media maratón, la quieres sacar a 5 el kilómetro, tú estás tardando 5 por 60 segundos que tiene cada minuto, 5 minutos por 60 son 300 segundos, ¿vale? Tú estás tardando 300 segundos... ¿Vale? Eh, en cada kilómetro de esa media maratón, ¿vale? Cuando tú entrenes una tirada larga para hacer esa media maratón, sobre todo para el tema de entrenos de maratones, que se hacen tiradas más largas, eh, tú tienes que ponerle un 10% más lento. Por lo tanto, tú coges los 300 segundos, lo multiplicas por 10, eh, lo divides en 10 dividido en 300, bueno, un 10% serían 30 segundos más, ¿vale? Entonces, esos 30 segundos más significa que tú cuando entrenes. Para esa media maratón que tú quieres sacar en 300 segundos cada kilómetro, tú tendrás que entrenar tardando cada kilómetro 330 segundos. ¿Vale? Creo que, yo creo que queda claro. ¿vale? Pero si hace yo los, los cálculos, yo lo que tengo en el Excel, todo siempre montado para los corredores, yo siempre aplico al eh, 10%. No lo aplico por redondeando a 30 segundos o tanto. ¿Vale? Por eso, ¿qué ocurre? Que esto va bien, el, el cálculo del 10% de incremento, de enlentecer, la tirada larga, la enlenteces. Por ejemplo, tú quieres sacar la media maratón a 4 el kilómetro, ¿vale? 4 por 6, 24. 240 segundos, ¿vale? Cuando tú le apliques un 10%, para lentecer ese entreno para hacer volumen volumen volumen y no reventar digamos y, y que es un ritmo eh, a cuatro media maratón es fuerte ¿vale? realmente es bastante fuerte entonces tú para no reventar y digamos hacer volumen sin destrozarte y digamos un poco con la cabeza un poco un poco feliz vale tú le tienes que aplicar un 10% a esos 240 segundos entonces, a que no da 30 como antes ha pasado con el caso de 5 minutos el kilómetro, da 24. Significa que una persona que corre a 4 en la competición entrena a 4... Eh, espera que lo calcule yo. Eh, 4.24. ¿Vale? Entrenaría a 4.24. 4 minutos, 24. Ahora estoy un poco así, ¿eh? Me puede estar el cálculo mal hecho. Pero que no son 30 segundos más por kilómetro, que serían unos 24 segundos más. Entrenaría a 4.24 para luego el día de la competición. ¡pum! irá a 4 ¿eh? digamos, tener el cuerpo acostumbrado para que cuando ya lo dé todo, el cuerpo sea capaz de correr a 4, ¿vale? y hasta luego hay otras compensaciones para calcular los ritmos de las tiradas de, eh, de las series de 1000, las series de 200 todo eso hay un cálculo, pero no lo voy a decir a la memoria por seguro que me equivoco, ¿vale? pero, bueno se va incrementando, o sea, yo que sé, por decir algo si tú corres la media maratón eh, a 4 ¿Vale? cuando tú entrenes series de velocidad de 1000 aproximadamente lo tengo que mirar que no me lo voy a saber ahora de memoria para 4 pero a lo mejor eh, tienes que hacer a 330 la serie de 1000 por decirte algo eh, aproximadamente 330 o 335 algo así para luego sacar tener la equivalencia de trabajo ese de intensidad sea equivalente a luego cuando tú entrenas los, cuando tú corres los 21 en la competición de la media maratón, te salga 4, ¿vale? Eso está todo estudiado y está todo compensado. Todo está súper compensado y estudiado y... al milímetro, no hay errores ahí, ¿vale? Pero ya digo, ahora no tengo el dato. Tengo el este de memoria, no me lo sé, ¿vale? Y ya está, básicamente es eso. Y con las maratones pasa lo mismo. Ten en cuenta eso, que... que tenéis que... Si, por ejemplo, la maratón... La vais a hacer a 6 el kilómetro, ¿vale? Imagínate una persona pues que, que empieza y que no tiene mucha velocidad y tal, y la hace a 6 minutos el kilómetro la, la maratón, ¿vale? Pues tener en cuenta que eh, 6 por 6, 36, 360, ¿no? Eh, tendríamos 6 minutos por 6, 360 segundos. Sería lo que tardarías en cada kilómetro. Si le aplicas un 10%, sería en 36 segundos más. ¿Vale? Entonces, su ritmo de entreno en tirada larga sería de 6'36. ¿Eh? Cuando la persona dijera, vale, mi objetivo es sacar mis 42 en competición el día de la maratón de tal, de Madrid, la quiero sacar a 6. Muy bien. ¿A cuánto tengo que entrenar la tirada larga, el extensivo, el entreno extensivo? ¿A cuánto tengo que trabajarlo? De media, en asfalto plano, lógicamente, en la montaña, en asfalto plano. ¿A cuánto lo tengo que trabajar? A 6 minutos 36 segundos. Oficialmente sería eso, ¿eh? es un 10%. Por eso sí que la regla de los 30 segundos más por kilómetro se parece bastante, no es exacta. Entonces ya digo, depende de la velocidad del corredor, pues en vez de ser 30 segundos serán 36 o serán 40 más ¿Me entendéis? Serán 36-40 segundos más por kilómetro más lento cuando entrena tirada larga de unos 30 kilómetros, vamos a poner 28 kilómetros, 24, 32... Cuando están en esas tiradas largas, pues la persona, yo digo, se tendrá que ir unos 36-40 segundos más lento para poder aguantar esos entrenos de volumen, ¿eh? esos de acumular kilómetros, que una persona que saca la media maratón, imagínate que te la saca 4 el kilómetro, vale, pues cuando haga los entrenos extensivos... No le va a meter 36 segundos más. No será a 4 y 36, sino que será a 4 y 24. ¿eh? Para que no hagamos buena idea. Eso es fina, afinando, afinando. Pero con norma general le ponéis medio minuto y tan pascua. <ríe> y santas pascuas, ¿no? Medio minuto más de lo que quieres sacar en la, en la carrera y se acabó. No os calentáis mucho más la cabeza, ¿vale? Que quiero sacar la media. No, la maratona 5. entrar en la tirada larga a 5.30, 5.35. ¿vale? Y ya está, ahí con las medias igual, ¿vale? Las enlentecéis. La media, al ser 21 kilómetros, como no vas a hacer una tirada tan larga de 32 o algo así, para preparar una de 21, en principio no, pues entonces no le tenéis que poner, eh, eh, digamos, no tiene que penalizar tanto, entonces, eh, pues ya digo, hacer el cálculo si queréis ese del 10%, pero no le metáis 30-35 segundos porque te saldría una tirada ya demasiado lenta para que luego el día de la carrera ganar 35 segundos, ¿sabes? desde un entreno a tanto y luego sacar la competición a 35 segundos más rápido es una diferencia grande ¿vale? no se tiene que llevar tanta diferencia ¿vale? en el caso de las medias ¿vale? porque es menos distancia ya está, yo creo que ya está explicado no, no se me ocurre nada más quiero explicar las cosas bien que se entiendan, que no haya dudas y ya está, ¿vale? Venga, seguimos.